Sí, no, ti, Dios mío, no, el manejo de la ira. Debemos de poner en práctica eh, estas iniciativas y, y este tipo de... Yo sabía que hay gente que son motores de la ira. Vectores de la ira. No, <risa> hay gente que da cuerda. Está lo que dijo la doctora, que está en nosotros decidir. ¿Qué tanto nos afectan el comportamiento de los demás? Pero imagina, hay gente que da pique en buen dominicano. Pero bueno, ese no es el tema. Mire, hemos visto hemos visto cómo de manera eh, constante han asumido diferentes posiciones en un mismo hilo. La oposición en estos momentos en torno a la información que salió hace unos días donde menciona al presidente Luis Abinader con los papeles de Pandora donde el presidente de la república eh, emitió un comunicado brindándole la información a, a, a todos nosotros de cómo él hizo el procedimiento para el 2008 y que según lo que establece este documento que presenta Luis Abinader al país está todo de manera legal eh, lo hizo en su declara lo presentó en su declaración jurada transparentado lo presentó en su declaración jurada eh, habla de que para esa fecha, siquiera siendo presidente ni funcionario de nada en nuestro país, pues toma la iniciativa de llevar a, este, a estos países o a este país en específico donde blindan los o los millones o el dinero de gente que tiene mucho, mucho dinero. Porque según el presidente, pues la República Dominicana no contaba con los, eh, con los establecimientos legales para si se quiere cubrir cubrir o cuidar sus fortunas, él dice que cumplió con todo el aspecto legal, de pago de impuestos y demás, lo cierto es que en el fondo se crea un tanto una imagen del de tema de la evasión, ¿por qué llevan ese dinero para allá? En el fondo eso es lo que mucha gente solo eh, le queda como imagen, aún se haya aclarado de que no se escondió el dinero, de que se transparentó, de que se brindó la información en su declaración jurada y ahí está. Otros dominicanos legisladores también han estado mencionados en este tema. En el caso de la expresidenta que dijo que solo manejó cuentas de un cliente, eh, en ese momento, aunque no dijo el eh, no, no lo dijo, no tiene que decirlo, porque según ella en sus ejercicios de abogada, pues le creó, a, me parece que fue una compañía a una persona que no tiene ninguna vinculación y que no hizo trabajos. Eh, directamente solo la creación de la compañía en el caso de Margarita Cedeño. Ante todo esto, esta información tiene alrededor de 10 días que sale al país, hemos visto posiciones muy fuertes de algunos ex candidatos, algunos ex funcionarios, entre ellos Domínguez Brito, entre ellos Domínguez Brito eh, refería que el presidente Abinader no tiene la calidad moral para hablar de una reforma fiscal en la República Dominicana. Porque está vinculado a estos temas. Por otro lado, vimos en el día de ayer a Baret hacer otros referimientos. Amarante Baret. Amarante, Barret. Amarante Barret. También vimos a Guillermo Moreno de Alianza País hacer referimientos de que se debe investigar que el Ministerio Público tiene la oportunidad en este momento de. Pero yo le pregunto, ¿y qué le van a investigar cuando han colocado el dinero suyo, trabajado suyo? Ni de, ni de ni de corrupción ni de nada se le puede calificar. En un documento válido, legal, que se ejerce en esos países de fiscales, que todo el que tenga dos pesos y quiera eficientizarlo o conservarlo, como él le dé la gana, ¿qué tú le puedes decir a Luis Abinader? Que ha dicho que es un fideicomiso familiar transparentado en su declaración jurada ni siquiera no en el Yo o sea, quisiera si quieren... que me expliquen eh, ah, hay, eh, qué hay, configura el hay, delito. Hay, hay dos compañías que aparecen en los papeles que él no la declaró. Él dijo ah, bueno. Hay él, dos compañías él, que él, aparecen él, los él, que él, no los la papeles presentaron cuatro y él dijo, de hecho, que son siete que tiene. Dijo Abinader que mejor les faltó. Esa fue la información que, que ah, le Ah, bueno, y él no declara que, que faltaron. Hay, que hay dos que les faltan ¿eh? en la declaración. Pero lo que a mí me gustaría, porque no es que no se investigue. Porque si hablamos de transparencia, y, y Luis es un hombre transparente. Te está lo que te están diciendo, Fran? No, no, espérate. Lo que sí quiero es saber qué es lo que se configura. Si un método bancario, financiero, legal, que mundialmente es reconocido y que lo usan todo tipo de empresarios, no, y yo quiero que me diga dónde se configura. Si el dinero, el cuando, dinero. Si el dinero cuando iba a salir pagó los impuestos correspondientes. Ellos establecieron que sí, en el documento. Es lo que pero que pero sí. no, no que Ellos lo, lo de estableció. Que sí Entonces, pero es que lo digan, que digan, mira, eh, aquí se configura, está bien que lo transparentara, pero si siguen con el temita queriendo hundir la, la imagen de Luis, es que le den a la población, incluyendo a nosotros, siendo abogados, que no comprendo. ¿A dónde basan la posibilidad de investigar eso? Ahora, en este periodo, que me digan qué configuran estos abogados duchos en materia de, de evasión Bien. o lo que sea, y que me lo planteen. Es lo que quiero saber. Carolina. Sí, entonces, el, el elemento a destacar y que destaco acá es también que esta información, o sea, esta iniciativa... Del, pre, del señor Luis Abinader lo hace siquiera estando en funciones o siendo presidente por allá por el 2008, que son aspectos o elementos a destacar por la importancia que tiene en el sentido de que estamos hablando de gente que desde su herencia familiar, me refiero a sus antecesores, han estado trabajando en negocios, o sea, diferente a lo que se da, con muchos funcionarios, Pelafutanes con muchos políticos, que se enganchan en a la política país, que no y luego tienen 2 mil millones. Bien. Que en ocho años o diez años, seis años, señores, hablan de, de miles, cuatro, de, cuatro, de, cuatro. de cuatro, de miles de millones de pesos. Y yo no supero y no olvido lo que pasó en la República Dominicana al, a la salida del gobierno pasado con las declaraciones juradas de, de los diversos funcionarios, no solo del PLD, de los diferentes partidos políticos. Aquí se hablaba de miles de millones de el gente que pobre creó. El más fue el de Danilo, 25 millones. Es más pobre. Y el de Margarita. Entonces, de gente que amasó una fortuna que tú no entiendes cómo es posible en un país donde tú sabes, conoces de dónde vienen, gente de, de bajos niveles, de bajos recursos económicos que no han descubierto un pozo petrolero, que no tienen herencias familiares, que no han creado productos de impacto, que han, ha, han tenido un auge de venta, de producción para tener esas riquezas que presentan eh, en sus bienes. Y tú dices, Dios mío, ¿qué es lo que pasa en nuestro país con esta producción de riqueza de un grupo? de un grupo de políticos y exfuncionarios. Entonces, ante todo esto, sí sería interesante también ver esas posiciones de esos mismos candidatos a presidente, de esa misma gente, de Domínguez Brito, de Amarante Barret, y de otros tantos que nosotros sabemos, que nosotros sabemos qué es lo que han hecho en el Estado Dominicano. Hablar... De algunos nombres, por ejemplo Francisco Javier, la cantidad Ahora no recuerdo el, el monto, pero la cantidad De dinero que él presentó, y lo podría buscar En un segundo, en su declaración jurada Sabiendo nosotros lo que pasaba en la República Dominicana Señores, con el monopolio del ajo Que aquí más fácil Pasaban 100 cabezas de haitianos que 100 Cabezas de ajo por alguna de las de los Fronteras de nuestro país, ¿por qué? Porque había un monopolio donde Solamente podía una gente Vender ajo, el precio Importara. Importar, importar el precio de este producto llegó a un nivel tan elevado que era casi imposible consumirlo, inmediatamente sale la gestión pasada, sale del poder... Este señor, con todos los que le acompañaban, hace así, desciende. Señores, usted lo compraba a 50 pesos la libre, tú dices, por ¿qué era lo que pasaba? Entonces, mm. ante todo esto, nosotros vemos comportamiento de nuestros funcionarios, y no me refiero, y, y si quiere he hablado de, de un, enfocarlo en un partido político, porque es que la cosa hay que esclarecerla y verla en su justa dimensión. Crear un ataque en torno a la figura del presidente con intereses, con intereses malvados, aprovecharse de la situación que se está dando en esto para buscar sacar, para buscar sacar eh, beneficios, crear dudas, crear situaciones, si se quiere, hasta de inestabilidad. Lo llevo a ese punto que cualquiera lo podría haber exagerado. ¿Por qué? Porque estamos hablando, como dice mi compañero, eso es un asunto que está, básicamente está súper claro y que no veo qué es lo que hay que tratar de profundizar. Perfecto, un Ministerio Público lo puede hacer lo puede hacer. Ahora, ver esa presión que están creando algunos sectores, básicamente de la oposición, para crear una nube oscura en torno a la figura de un presidente que lo que más hasta el momento, mañana no sabemos, pero hasta el momento podemos decir que ha tenido un manejo, un manejo un tanto transparente en los diferentes aspectos eh, como político y hasta a nivel empresarial, cuando él te dice, no, yo tenía, yo, son siete las empresas, en mi declaración jurada está, ellos solamente pusieron cuatro. Entonces, hay que ser cuidadoso. Querer ejercer una presión, una presión, una presión con un tema sin fundamentos, en el sentido de qué más va, se, va, se va a esclarecer, si ahí están los detalles, ahí están los datos, no hay algo ilegal que se pueda percibir para usted decir que hay que crear o iniciar una investigación. Y gente, señores, con la calidad moral cuestionada, gente con la calidad moral cuestionada, un hombre del nivel de Domínguez Brito que te habla de diferentes temas, que en, su, en, la, en la gestión de sus gobiernos nunca le importaron, nunca le interesaron, porque nunca dijo, esta boca es mía, lo mismo que un Baret. Un Domínguez Brito que te habla de una justicia independiente, cuando él fue procurador del partido del cual es pertenece al comité central y siempre ha tenido intereses comité de ser pro... político de, del comité, comité político, político, político y que era eh, procurador de la República Dominicana y te dice o sea tiene la la, la no sé cuál es la palabra para no ofender ni faltarle respeto tiene la cachaza una palabra tan fea de decirle a este país que donde inició la independencia de los poderes que inició la Doctora, el azul clarito, porque es que me, me molesta, a ver, Bien. por último, amado, Mira. cuando yo veo a Domínguez Brito hablar de la independencia de los poderes que fue en su gobierno, señores, cuando él era procurador y es del partido de, de, del que estaba, <ríe> por una cosa, que una gente Mira. necesita una evaluación psicológica. Gracias, Yo creo Carolina. que Barante Baré necesita algo ¿Sabe?